Aquí tienes buenos motivos para escaparte a Chile, como recorrer de día los más áridos paisajes desérticos y de noche deslumbrarte con una asombrosa lluvia de estrellas. Ven a Chile, un lugar donde en pocos días se vive mucho, porque Chile es naturaleza abierta.